La justicia penal debe de enviar naturalmente una sentencia aleccionadora. Una sentencia que si bien es cierto contribuya con la reinserción social de estos antisociales, también una sentencia de reacción de la sociedad franco-macorizana al núcleo este de, de fascinerosos que acabaron con la vida de Augusto. ¿Qué? Esta demarcación geográfica que en base a la distribución geográfica del crimen está llamada a mantener una vigilancia de sanción permanente en contra de cualquier brote delictivo tenemos eh, creencia en que va a ser recepcionada esa petición por la gravedad del hecho ellos están trabajando esperemos en Dios que hagan justicia y se cumpla la pena máxima contra lo implicado de los lo que están implicados en el caso confiado en la justicia hasta ahora, vamos a esperar el fallo.